Estimados estudiantes de la UMPA, en este video vamos a comentarles los pasos a seguir para ingresar al entorno virtual de enseñanza y aprendizaje denominado UMPA y Modal, mediante el cual cursarán las asignaturas de la modalidad no presencial o semipresencial. En el navegador colocan la dirección web www.umpa.edu.ar. Luego en el sector derecho, busca el enlace correspondiente, un pavio modal. Hacen clic en el mismo, abre una nueva pestaña en la cual deberán colocar nombre de usuario y contraseña. El nombre de usuario de cada estudiante va a ser su número de legajo que se genera la primera vez que se inscriben en la universidad. La contraseña será su número de DNI. El número de legajo se conforma de la siguiente manera. 1, para todos los que tienen DNI, guión del medio, el número de DNI, barra, últimos dos dígitos del año de ingreso a la universidad. Por ejemplo, alguien que ingresa en el 2019 tendrá como legajo 1, guión, DNI, barra 19. Alguien que se inscribió por primera vez en el 2016, en una carrera, por más que no la haya continuado, mantiene ese número de legajo. 1 bien del medio, DNI barra 16. Una vez que colocan los datos, podrán acceder al entorno, tendrán una vista general de los cursos. Recuerden que tendrán tanta cantidad de cursos como asignaturas las que se hayan inscrito. Cada curso corresponde a una asignatura. Es importante recordarles que tendrán acceso a, al entorno en el periodo de inscripción asignatura sobre todo porque hay que esperar a que se carguen todos los inscriptos una vez que ingresaron deben chequear que la información personal esté bien cargada que su nombre apellido aparezcan escritos correctamente que la dirección de correo electrónico sea la adecuada para mantener una adecuada o correcta comunicación entre todos los participantes de los cursos nosotros les sugerimos que puedan ir al sector superior izquierdo, desplegar el menú y e, ir el, a la opción inicio del sitio. En esta sección podrán encontrar documentos que pueden ser importantes para los alumnos ingresantes. Por ejemplo, el manual de uso del UMPAI Modal, el mismo será actualizado el manual de uso del guaraní, que es un sistema que les permite realizar trámites online, el reglamento de alumnos, este documento es muy importante porque se establecen los derechos y obligaciones que hay entre los estudiantes y la universidad, por lo cual les recomendamos su lectura. Luego, para entrar a un aula virtual propiamente dicha, pueden volver a este menú de la izquierda, ir al área personal, para ver la vista general de los cursos. También pueden acceder a los mismos desde la opción que está en el sector superior, donde dice mis cursos, se despliega el menú con el listadito de los mismos. Una vez que tienen, pueden hacer clic en el nombre del aula, pueden acceder a la misma. Dentro de un aula virtual contar, eh, se encontrarán con todo lo que sean materiales de lectura, con espacios de comunicación entre los docentes, alumnos y asistentes, y las tareas o actividades que tendrán sus respectivas fechas de entrega. Antes de iniciar con las actividades y con las asignaturas, cualquier duda o requerimiento que tengan, pueden acercarse al cibereducativo de su localidad y consultar con los dinamizadores que estarán atentos a brindarles las mejores orientaciones y respuestas. Una vez que comienzan con la cursada, dentro del aula virtual pueden comunicarse con los asistentes haciendo uso del foro denominado Consultas a la Asistencia de Alumnos No Presenciales. Agradecemos su atención, esperamos que... Les sea de utilidad esta información. Muchas gracias.